Un saludo muy especial para todos, de nuevo con ustedes en video más. Hoy les enseñaré a hacer una tarjeta para el primer mes de novios. Esta idea la saqué desea. Se hace muy fácil con pocos materiales que son muy económicos. Voy a estar subiendo algunos videos de meses de novios, espero les guste. Vamos ahora a mirar los materiales y el paso a paso. Voy a utilizar un blog de cartulina de colores fluorescentes como pueden ver trae varios colores yo voy a utilizar la cartulina amarilla que es una cartulina que mide 35 x 24 centímetros voy a utilizar marcadores resaltadores marca Pelican estos son marcadores gruesos voy a utilizar este color naranja y este color naranja delgado que también es fluorescente vamos a medir 6 centímetros lo vamos a hacer a lo largo acá sobra una parte y vamos a medir también acá en esta parte 6 centímetros mejor dicho tenemos que medir los 6 centímetros en sus cuatro lados medimos ahora en este esta parte nos sobra la cortamos y ahora lo que vamos a hacer es trazar las líneas así ahora lo hacemos acá en esta parte nos quedaría así ahora voy a tomar el marcador resaltado de punta delgada voy a hacer un corazón y en esta parte vamos a hacer punticos en este cuadrito solamente vamos a hacer un corazón que vamos a pintar de nuevo vamos a hacer un corazón y acá en esta parte hacemos puntos y acá pintamos un corazón hacemos esto también acá en esta parte y acá en el centro voy a borrar estas líneas como para que nos quede más pulidito y no se vean estas líneas aunque las del centro no había necesidad de borrarlas, solamente las de los lados acá lo que hice fue tra eh, trazar líneas color naranja con este marcador vamos a hacer también líneas por fuera nos quedaría así, acá ya terminé ahora vamos a utilizar un cuadro en cartulina color naranja de 12 x 12 centímetros y lo vamos a pegar así, vamos a utilizar cartulina de 18 x 18 centímetros y voy a hacer un dibujito, una imagen desea. este es un muñequito que como pueden ver es muy fácil de dibujar. Vamos a hacer pantaloncito. Y acá en esta parte, los zapatos. Las manitos. Nos quedaría así. Acaba de hacer esta rayita la camisa. Y terminamos dibujando la boquita. Con este color, color piel, vamos a pintar la carita. Vamos a hacerlo en toda la carita Vamos a pintar acá con marcador rojo lengua Con morado vamos a hacer esta rayita de la camisita Con marcador azul vamos a pintar los pantaloncitos Terminan de pintarlos La camisita la vamos a pintar verde Recuerden que los colores son opcionales, los que más les guste a ustedes Con esta vamos a pintar las manitos y los zapatitos los dejan así blancos nos quedaría así, acá delineé por los bordes con marcador negro y terminamos pintando la boquita ahora voy a aplicar silicona líquida para pegar la imagen, yo utilizo silicona líquida para que no me quede con arrugas y pegamos así en el centro, voy a hacer los ojitos y vamos a hacer esta decoración Rayitas. igual acá en las manitos, en la manguita y en esta parte vamos a hacer como un piso donde está parado el muñequito pintamos color negro ahora voy a tomar una tira en papel de color rojo de 4 x 21 centímetros y lo vamos a doblar así que sería para cortar unos corazones lo hacemos así acá nos salen varios, vamos a colocarlos así Este lo voy a cortar que nos quede más pequeñito, aunque no hay necesidad, como deseen. Yo lo quise hacer así. Acá lo que hice es ver, hacer punticos con marcador gráfico color blanco, marca pelican. Y delineé los corazones como están viendo. Voy a hacer unos punticos para decorar. Y ahora vamos a escribir un mensaje. Besos. Besos, coma muchos besos y un abrazo para decirte vamos a utilizar esta tira en cartulina que les dejé la medida y vamos a escribir te quiero entonces sería y un abrazo para decirte cuánto te quiero también pueden hacerlo con marcador fucsia para evitarse en este paso pero a mí me gustó hacerlo así con cartulina hacemos un signo de admiración y vamos a delinear así con el marcador negro y pintamos así los bordes para resaltar más la letra seguimos delineando cada letra y haciéndole una sombra negra. vamos a cortar cuando la cortemos la vamos a pegar acá en esta parte nos quedaría así y terminamos de copiar el mensaje te quiero para ti en nuestro mes signos de admiración y voy a seguir decorando así haciendo unos puntitos en, en estos corazones ahora vamos a utilizar un tubo de papel higiénico, cartulina negra y azul y marcadores, estos son marcadores gráficos, marca Pelican, voy a aplicar silicona líquida dentro del tubo borrarlo por dentro para que nos quede más pulidos, tomamos la cartulina azul y enrollamos así y metemos dentro, nos quedaría así, vamos a pegar acá estas estas partes en los dos lados, ahora voy a escribir un mensaje en esta otra cartulina, vamos a escribir feliz ¡Feliz cumple mes! Recuerden que si no tienen estos marcadores pueden utilizar otro color de cartulina y hacerlo con marcadores permanentes o los que tengan a la mano. ¡Feliz cumple mes, mi vida! Voy a utilizar estos marcadores bolígrafo escarchado. A hacer a decorar, claro que estas estrellitas no me quedaron buenas, a armar, vamos a hacerlas mejor así, con rayitas, hacemos puntitos con este bolígrafo azul hacemos rosquitos, si sí, yo dije que eran marcadores bolígrafos, no son bolígrafos, escarchados, y con este bolígrafo plata voy a hacer bolitas y a delinear las letras, este es opcional si le desean hacer, pero me parece que queda muy bonito, y se ve más decoradito resaltan como más las letras y voy a hacer unos puntitos para decorar nos quedaría así lo que voy a hacer es pegarlo al tubo, así pueden hacer la letra más pequeña si desean, ahora voy a hacer Voy a hacer como un quiebre a esta tarjeta porque como le pegué cartulina, el muñequito que también va en cartulina, entonces para que enrolle así más fácil. Y vamos a colocar dentro del tubo y así nos quedaría. Amigos esto ha sido todo por hoy, espero que el video les haya gustado, me parece que queda muy bonito y lo que más me gusta es que sale muy económico. Manito arriba y no, no olvides compartir el video con tus amigos. Hasta la próxima.